conocimiento al PRM. Y es que este senador, Iván Lorenzo, saliendo un poco de la costumbre de sus intervenciones, la emprendió en el Senado por la aprobación de préstamos con la excusa de la pandemia y dijo que de América Latina, República Dominicana representa el primer lugar como el campeón del endeudamiento. Por lo tanto, el senador procedió a leerles su reconocimiento en nombre del bloque de senadores del PLD por ser el número uno en endeudamiento en América Latina de inmediato el senador Alexis Victoria Jeff dijo que recibía, recibía los reconocimientos con mucho gusto al tiempo de bromear que a lo mejor tenía muchos micrófonos por ahí lo que yo digo, vamos a escuchar esto La República Dominicana encabeza en América Latina, el primer lugar, no solamente en el endeudamiento, sino en el gasto. El gasto en República Dominicana se ha disparado el 25.1%, lo que quiere decir que el gobierno del PRM es el campeón del endeudamiento. Por tal motivo, señor Presidente, y fíjese que coincidencialmente, el día de hoy vamos a reconocer a Eduardo Tomás Pérez y hemos reconocido el trabajo de, de esta comisión, de, de este bufete directivo. Por tal motivo, yo no quiero dejar pasar por alto este primer año y también hacer un reconocimiento a los amigos del gobierno del PRM. Y dice lo siguiente... el Bloque de Senadores del PLD otorga reconocimiento al gobierno del Partido Revolucionario Moderno año 2020-2024 por ser el número uno en endeudamiento en América Latina. Dado a los 22 días del mes de julio del año 2021 en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Yo no sé si son tan amables que pudieran venir a recibirlo. Señor, lo que es un payaso, un ridículo. La ridiculez. Ahí claro. pudiera estar un joven, eh, un pulcro de, de, de de decente, pero lo que hay es un payaso, porque este caballero, en días anteriores, lo que dijo que eh, lo que estaba haciendo Jenny Berenice y el PECA y, y todo anticorrupción, eso estaba alejando la inversión extranjera, que eso no se podía. Ridículo, ladrón. Porque este de la banda Moral, delincuente, ¿tú Por entiendes? La jave. Sí. Pues son delincuentes, está, le, le pica el progreso de este país porque ellos ahora son calculadores. Mm, Antes ahora. no calculaban. Ahora calculan. Ahora le pica cada centavo. Cuando ellos se lucraban ¿eh? de este país que lo exprimieron, que, ay Dios mío, que esto no se sabe dónde. ¿Eh? Entonces ellos no calculaban ahora que ellos son expertos en matemáticas uh -huh. y, y que están preocupados. Ahora cuestionan ¿eh? ellos, ahora, sí. ahora salen están a cuestionar. Están muy preocupados ellos por este país ahora, hay que un reconocimiento. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer con ese reconocimiento? Darle con él, recibirlo y partirlo y en la dos. Sin vergüenza, claro. donde, donde aquí, ¿eh? donde aquí hay... El tema más importante que usted puede debatir yo, te apuesto a usted, yo le apuesto a usted Que él no levanta la mano Saludo a, a, a Nuestro hermano Jorge, Jorge Cámara.net Cámara.net, cámara sí, eso lo iba a decir yo Villalona ¿Te gusta usted, gusta la yo payola, decir, Ay, ay, te, te gusta No, no, no me hable de asociación entre, entre, No, entre porque todos. yo soy Yo trabajo para esa página y a mí no me está no dando me nada ahí, No, te no, te no te bueno, estamos hoy como los azulitos de... de bueno. Entre todos, todos, todos... De CCR. <risa> bueno, seguimos con el tema. Duraron 16 años aprobando préstamos para robarse y ahora se están quejando esta gente de... de, de no, porque ya acaban con esto de los sí. préstamos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. hay que, presos, saquen los presos delincuentes. Es y haciendo una burla, ¿eh? Una burla, y burlándose, un reconocimiento de parte de, no, cambio, de si ellos. No, el partido moderno de ahora, ellos salen a hablar. No, es que persecución, ahora, que, yo, que yo, yo quiero que, que agarren el grande que... de ellos, ¿eh? Para que tú veas cinco días de fiesta en el país. Uno grande? de ellos que lo están buscando. <ríe> Y ese, para acá viene también, para Macor. Para acá el, el, el que yo quiero. Los peces gordos, como tú decías. Los peces gordos. Los peces gordos. Gordo. Siguen cayendo los peces gordos. Y no lo son los de neto. Yo lo que, yo lo que quiero es que, que agarren uno en la provincia de Duarte para yo durar cinco o seis días de fiesta. Ay. ¿Cuál será de ese? Que cojan mm. para acá, que aquí, aquí hay varios tapados en la provincia de Duarte. ¿Cuál Ay. será ese? Bueno. Claro. No me venga a mi <risa> camioneta. No me venga con bizcocho de piña. <risa> hay varios gatos. No bicocho bicocho me venga de... con eso. Y pirito blanco. Y suspiro blanco, no venga con eso. Ahí, que ¿no? yo no comía. Ah, eso es fin, ¿no? No, pues, ahí viene y me toca a mí, mañana toca a usted. Ahí viene me toca a mí. Si, si eso, Bicocho, esperen, ahí viene, que yo vengo. Vengo duro y curvero, señores. Pues bien, no, fuera de Chercha. Eh, no, no, yo creo que, que los miembros del PLD no deben ni hacer una opinión. Exacto. ¿Eh? Claro. Ay, qué lindo. a Camila. Yo no Ay, me mandaron oh. a mí. Tu Ay, cumpleaños, qué Camila. Pero eh? déjalo no. dejar caer? Ay, Dios <risa> mío. Qué falta de respeto. Eh, eh, eh, eh. Miren qué lindo. Señor. ¿Y este, quién le manda este bizcocho Jorge. ¿Quién mandó este bicocho? ¡Está bien! Oh. ¡Tu Pero, cumpleaños, oye! ¡No! ¿Quién no cumpleaños? Eh. Que no cumpleaños? <risa> ah. Eso es anónimo lo Camila, déjame. Permíteme, échalo para acá y platico. Está, está, está, ¡Eh! ¡Wow! Ey, ese es bello personal! ¡Apruebe ella primero! ¡No, vaya, vaya! ¡No, apruebe! ¡Eso es ¡No, lo, vaya! ¡No, apruebe! ¡Eso ¡No, pero esto. ¡No, pero ¡No, enfócamelo! ¡Enfócamelo! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡No, no falta el respeto hoy aquí! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! <risa> Vamos. No, ella que, ella me va a brindar eh. aquí. Con ella comiendo, vamos a ver. Ella comiendo. Ay. Ay. No, bueno. Muy bueno. Eh. Un cheesecake. Atención, atención Manuel, ¿qué se llama de recesión? Atención Manuel, tiene permiso de dejar pasar de recesión aquí el programa los regalos que me lleguen a mí, eh? Ya lo sabe Que lleguen aquí mi mito oh, no lo tapes, Camila. Mira. <risa> lo tape. Mira, quien le regala. Tiene ¿quién permiso. Quien le regala un cheesecake a otra persona es porque esa persona lo ¿Tiene quiere. Tiene ¿Eh? permiso de pasar lo los regalos que Camila. me lleguen a mí. dije que, eh, que, que, que <risa> tienen retenido unos regalos que me han llegado y me lo dan de que después, de que <risa> ¿Y cuando ¿Y yo te salgo. Ahora, entonces, ¿no? ¿Eh? no. No <risa> se apuren. No, yo quiero probar también. Que no es que, diga, que voy a probar. También. Déjame probar. Oh, pero bueno. Yo me he quedado. Señor. Echando puñera se me va a comer. Señor, qué decarado, ca... no, no de Dios mío. Señores, vamos a dar una.